tardes, estamos una vez más en el programación Con cultura se vive mejor en la voz del poeta GW Millennium, una radio que se encuentra localizada en la ciudad de Catamayo, nuestra provincia de Loja, allá por el Cono Sur. Y en esta gran oportunidad me he dado el gran gusto y placer de poder presentar un programa totalmente calificado, lleno de mucho conocimiento, para lo cual he podido invitar a un gran ser humano como es Mirad amigo el ingeniero Fran Olaya, un gran líder que también está dejando una huella imborrable en la comunidad latinoamericana, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ingeniero Fran Olaya, muy buenas tardes, bienvenido a esta programación. Eh, muy buenas tardes a todos estos seguidores de GW Milenio, Leonardo Piedra. Y acá también muy voy a agradecer con esta oportunidad que me está dando en este momento el Poeta del Pueblo. Yo estoy muy contento de participar en este, en este, en este set de preguntas. Eh, mi objetivo es de buscar personas que tengan el conocimiento para que me puedan ayudar a entregarles a mi comunidad, no solamente latinoamericana, sino del mundo entero. Estos programas que estamos muy seguros que vamos a cambiar esas vidas de por vida. Mi querido eh, ingeniero Frank Olaya, en esta oportunidad eh, me he visto con toda la satisfacción y la algarabía de que mi corazón rebota de tanta felicidad porque estamos tocando un tema muy importante que hoy en día la comunidad en el mundo entero la necesita como es la cultura, para lo cual yo puedo darle una pequeña pincelada sobre que la cultura es aquella ciencia que se encarga de estudiar directamente las ideas, principios que un pueblo lo puede demostrar a través de sus raíces, a través de sus costumbres, de sus tradiciones, que son aquellas que nos los identifican en el mundo entero, ingeniero. Me gustaría que me dé un aporte sobre lo que ¿qué es para usted la cultura. Claro que sí, mi estimado poeta. Nosotros también, eh, pues, eh, pensamos que la cultura oh, eh, es pues un conjunto de ideas y tradiciones, costumbres de cada uno de los pueblos. Pues eh, es más también eh, de algunas sociedades. Muchas gracias, mi ingeniero. La verdad que es importante dar a conocer a nuestras comunidades que es a través de la cultura que podemos desarrollar la herramienta más importante para poder transformar mentes y corazones. Y por ende, vamos a aportar ese gran, ese gran incentivo de motivar a nuestros hermanos que se encuentran en mi bello país, como es el Ecuador y el mundo entero. Y en esta gran oportunidad he podido tocar una pequeña eh, estrofa de lo que se podría llamar lo que es cultura y me juego directamente en lo que es la poesía la poesía es aquella, por, aquella que nos permite que podamos identificarnos directamente con lo que es la, la expresión lo sublime mi genio, lo ¿qué piensa usted sobre el efecto de la, de la poesía? un mensaje para la comunidad, por favor bueno, eh, pues eh, mi criterio personal pienso que la poesía es la expresión literaria de lo más bello puede ser natural puede ser eh, eh, pues eh, la pintura puede ser el cuerpo de una mujer esa es la poesía, Describir es lo más bello lo más lindo que el ingeniero pues quiere decir que a través de la poesía podemos descifrar la belleza física subjetiva del ser humano qué lindo que podamos contar estos temas muy importantes y es así que mi querido ingeniero tal vez usted tiene alguna experiencia tal vez que usted en algún, en algún momento le pudo hacer llegar a un ser querido, una expresión, que eso es filosofía, eso es poesía. Cuéntame algo que tal vez a usted le puede traer una, una gran experiencia de que puede eh, corroborar que ese tópico de la cultura es el que puede ayudar a transformar bueno, vidas con una poesía, con un verso literario. Bueno, realmente no es, pues, mi eh, capo la poesía, pero siempre hemos tenido alguna experiencia, siempre hemos escrito algún pensamiento, alguna idea para un ser querido o cuando estamos enamorados. Realmente tratamos a través de la poesía, pues, expresar toda esa belleza, uh, pues, literaria, ¿no? Qué hermoso que es poder compartir, dialogar con personas que tienen conocimiento sobre lo que es este tópico tan importante de, lo de la poesía. Y eso es lo que quiero compartir con mi linda gente en el mundo entero, de que con una poesía queremos enriquecer nuestra cultura, ingeniero. Con una poesía queremos llegar a nuestros hermanos que nos están rodeando. Porque si bien es cierto, una buena palabra bien expresada con la retórica que nace del corazón, podemos sacar una sonrisa, podemos sacar una, una buena eh, esperanza, una buena a, actitud positiva de un ser humano que tal vez se ha visto totalmente en una situación precaria. Y es así compartiendo con mi ingeniero, pues... Un gran ser humano que se encuentra también entregado a la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos. Eh, también un hombre que se ha entregado a la superación y gracias a Dios lo pudo eh, hacer realidad. Cuéntanos un poquito, mi, mi ingeniero, ¿qué es lo que le significó a usted este gran paso de poder llegar a, a conocer un poco más a fondo lo que es la cultura? ¿A dónde lo ha podido llevar este gran tópico usted, mi ingeniero? Y que quiero que la gente también sepa que con la cultura usted puede dar también un gran testimonio, un gran incentivo para mis hermanos, por favor. Claro que sí, mi estimado poeta, pues yo creo que a través de la cultura nosotros nos podemos relacionar con todos los pueblos, a través de esas costumbres, de esos criterios eh, e incluso pues de las diferentes sociedades y en diferentes tiempos, la cultura ha estado siempre presente. Queridas palabras, y como el tiempo es oro en la radio, en la televisión, eh, queremos más adelante seguir avanzando con esta programación, pero por ahora queremos que este mensaje lo puedan escuchar, lo puedan atesorar en sus corazones, nuestros hermanos que están mirando este video, y quisiera primeramente darle la gracia de todo corazón a mi Dios por permitirnos estar en este, este momento también este, compartiendo estos temas educativos agradecerle a mi gran amigo Leonardo Piedra por ser un gran periodista, por ser un gran canal de bendición, de permitirnos que nuestra voz pueda llegar al mundo entero. Y también agradecerle a mi ingeniero por esa oportunidad que me permite compartir con él estos preciosos cortos minutos, pero muy valiosos, que queremos que se conviertan en la herramienta principal para que ustedes sean más motivados. Mi ingeniero, sus palabras finales para poder terminar este programa. Muchas gracias por darnos ese, esa, esa oportunidad y podernos dirigir a todos sus seguidores de la radio. Y para finalizar, no, no me quiero despedir, no sin antes decirles de que nos sigan apoyando, queremos tener el respaldo de mi comunidad porque si vemos que este programa, que lo no estamos ahora, este, una premisa mi ingeniero, de que estamos inaugurando esta programación como es, con cultura, se vive mejor en la voz del poeta. Queremos pedirles que nos sigan apoyando, que este video lo puedan ese, mirarlo, atesorarlo y que nos den el respectivo respaldo que necesitamos para poder seguir al aire. No me queda más que decirles muchísimas gracias por habernos regalado esta linda oportunidad de llegar a ustedes. Ahí en ese rinconcito donde se encuentran, la voz del poeta del pueblo, la presencia también de nuestro ingeniero Gofrado Laya. Llegamos en esta tarde con alma, vida y corazón para que con esta palabra podamos llegar hacia ustedes y que atesoren esta palabra de lo que es con cultura se vive mejor para que podamos vivir nosotros cada vez más proyectados a caminar por el camino de la superación y el progreso de esas comunidades. Muchísimas gracias, gracias a Leonardo y que Dios nos lo bendiga grandemente.